Para los que no lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Como podéis estar viendo, estoy subiendo un vídeo después de bastante tiempo y es que, para los que no lo sabéis, estoy en mi último año de carrera. El primer semestre fue una locura, tuve muchísimas entregas que disfruté mucho, pero no me dejaron tiempo para grabar y editar vídeos. En este segundo semestre, como solamente estoy haciendo el TFG, que es el trabajo de final de grado, Espero tener más tiempo para subir vídeos y espero subir vídeos pues más a menudo En el día de hoy vamos a hacer un chaleco de ganchillo Como podéis haber visto en pasarela, en tiendas o por la calle misma Mucha gente lleva chalecos, es la tendencia A mí personalmente me gusta mucho así quería hacer mi propia versión El chaleco es de ganchillo, es muy fácil de hacer así que no me río más Y empecemos con el vídeo para hacer el chaleco necesitaremos 30 cuadros de ganchillo. Como he usado estos cuadros en varias ocasiones y nunca os los he enseñado a hacer paso a paso, esta semana finalmente os subiré el tutorial. Una vez tengamos hechos los 30 cuadros, debemos colocarlos en el orden que veis en pantalla. Para que os ubiquéis un poco, la parte que os estoy enseñando es la espalda. Los seis cuadros de los lados son el delantero y estos dos cuadros son para los hombros. Ahora os puede parecer un poco lío, pero ya veréis que es súper fácil de hacer. Una vez tengamos todos los cuadros del revés, los uniremos. En mi caso, me gusta juntar los cuadros cogiendo la penúltima hebra, la que os estoy mostrando en el vídeo, para que una vez unidos, por el derecho, quede un pequeño relieve. Si este relieve nos gusta, podéis unir los cuadros de otra forma. Ahora seguiremos uniendo entre sí todos los cuadros. Primero en vertical y después en horizontal. tengamos todos los cuadros unidos entre sí doblaremos la pieza tal y como os muestro en el vídeo doblaremos por la mitad los dos cuadros de la espalda y los coseremos junto al delantero formando así los hombros del chaleco Para que la sisa quede redonda haremos tres líneas en pilones de tres puntos altos hasta formar un triángulo. Primero hice la espalda para investigar cuál era la mejor opción y ahora os enseñaré a hacerlo en el delantero. Para hacerlo anudaremos la lana entre los dos primeros pilones del cuadro del delantero y a continuación haremos tres puntos altos en el vértice donde se unen los tres cuadros para hacer un punto alto debemos coger hebra pasar el ganchillo por el vértice sacar la hebra coger hebra y tirar del ganchillo hasta sacar dos volver a coger hebra y sacar dos más este punto os lo explicaré más detalladamente cuando suba el tutorial del cuadro de ganchillo Una vez hayamos hecho los tres puntos altos haremos un punto deslizado en el cuadro del otro lado para sujetarlo. Ahora haremos dos puntos cadeneta para llegar a la mitad del siguiente pilón. Haremos un punto deslizado, giraremos la pieza y seguiremos tejiendo por el otro lado. Haremos dos puntos altos que juntamente con las dos cadenetas harán un pilón de tres. Haremos tres puntos altos en el siguiente agujero y haremos un punto deslizado para unir el pilón al cuadro. Esos pasos debemos repetirlos tantas veces como líneas queramos hacer. En mi caso decidí hacer una más. Hice dos puntos cadeneta un punto deslizado en la mitad del siguiente pilón, giré la pieza e hice dos puntos altos que junto a la cadeneta hacía un pilón de tres y dos pilones de tres puntos altos en el medio y en el último punto. Ahora seguramente os parece un poco lío pero os prometo que es mucho más fácil de lo que parece. Para terminar haremos el mismo triángulo en la otra sisa. Y si queréis, para que el chaleco quede más bien terminado, haremos un punto bajo por todo el alrededor. Como chaleco me gustó mucho, decidí hacer dos más. Uno igual que el azul pero en color rosa y con una tira más de cuadros a cada lado para que se pueda cerrar con cremallera. Y otro de punto alto con una cremallera muy larga que da toda la vuelta al escote.